Estamos acá con toda la gente en el chat y el pase de temporada acaba de salir apenas unos minutos que han pasado Yo lo acabo aquí de comprar de todas maneras para poder probar la cartita de Hitmonkey Entonces vamos a ver si hay algo nuevo que se han integrado o sigue teniendo lo mismo de siempre Hasta el momento ahorita estoy viendo que está casi lo mismo La variante, marca tu mazo, muy bien Acá qué más tenemos, mira ve acá también el perrito, ok eh, 100 de oro, potenciadores, acá está la otra variante de Cosmo también que está bonita eh, tenemos otra variante más, variante misteriosa Este dorso está hermoso viejo, este dorso sí está de buen gusto eh. Luego qué más tenemos acá, Nada me, na, nadie me enseñó a ir al baño Muy bien, autosuficiente Acá tenemos a la tía Julia, muy bien No mentira, ahí está el gatito viejo y está Gus, perfecto eh, Acá está también la otra, el otro, la otra variante de Gus también que está muy bonita eh. Está muy bonita, esa variante está bonita viejo eh. Por favor, eh, luego qué más tenemos acá, más variantes no han dado nada nuevo, ¿no? O sea, no hay nada adicional que hayan agregado acá. Es lo mismo de siempre, ¿no? Mi motivación es la comida. Muy bien. Eso, por ahí alguno de ustedes, o yo también lo digo, por supuesto. acá está Cosmo. El dorso de Cosmo también está bonito, pero me gusta más el de Gus. Se ve mucho más dramático. Se ve mucho más OP. Y acá está, viene... Este de acá es la variante de Hitmonkey de pase de temporada, que también está bastante bonita, que es un Cybermonkey, ¿no? O algo así, ¿no? Ya, ahora. Muchachos, acá acabamos de ver esto. Recuerden que siempre... Me parece que más o menos en la parte de los recursos cuando tú compras el pase de temporada tienes 300 créditos, 900 de oro, 3 variantes misteriosas y después eh, las otras cosas cosméticas también que te da el juego como los avatares y las variantes de Cosmo y Gus. No está mal igual por 10 dólares. Porque aparte estás accediendo a la carta de Hitmonkey. Con la cual vas a poder jugarle muchos masitos con cartas pequeñitas. Que hay muchos de ellos, son muy accesibles. Así que por ahí de repente voy a estar. Eh, les he compartido en realidad muchos mazos ahí. Eh, en estos días que han estado pasando. El sábado y domingo les compartí incluso hasta cuatro mazos en total de Hitmonkey. Que valen la pena jugar. Así que ustedes ahí los pueden revisar. Y ahora, después de haber visto todas estas cositas, haber hecho el recorrido acá del pase de temporada de Hitmonkey. Vamos a ver qué ha pasado en la parte de acá. ¿Cuál es el dorso con el cual nos van a sorprender el día de hoy, viejo? A ver, acá estamos viendo igual. ¿Cuáles son las, eh, los títulos aquí? Hago Snap por Snacks. Pues, Viejo, es que el nivel de comedia del equipo de desarrollo, Hago Snap por Snacks. Perfecto. Ya, Variante Misteriosa. Acá tenemos la, el avatar del Monkey, viejo. Muy bien, está bonito. Bueno, acá parece que, pues oye, no está mal este gatito también, me gusta, ¿eh? eh Así doradito, pues así con el... A ver, ¿qué tanta diferencia hay con el otro gato? Que no, no, no vi muy bien acá ¿Qué tanta diferencia hay con el otro gato, viejo? Mm, este está oscuro y el otro está de día, parece, ¿no? Oye, no sé por qué, pero me gusta. Me gusta un poquito más el, el otro, eh. Que está más oscurito. Pero este de todas maneras. Por el hecho de que brilla y porque le ponen un poco de matices dorados. Está en algo, eh. Pero el otro me parece mejor, eh. Ese dorso, sí, para todo el mundo que es amante de los gatos, sobre todo del mismo personaje de Gus, está bonito también para poder eh, llegar a infinito por ese dorso, eh. Ahora probablemente sigan dando los sigan regalando los 5 niveles también del pase de temporada acá. De todas maneras, estaría genial. ¿eh? Si lo siguen haciendo, pues ya saben, no va a ser difícil poder llegar a rango 100. Lo van a poder conseguir mucho antes y van a poder sin problemas este obtener justamente su dorcito. Pero bueno, luego de todo esto, como les digo, siempre, siempre, al margen de la carta, muchachos, siempre va a ser recomendado el gasto del pase de temporada. El pase de temporada son 10 dólares al mes. Los mejores 10 dólares que puedes gastar en este juego mensualmente. Es una cosa que es súper recomendada, es una cosa que... O sea, es mil veces mejor que gastar en un bundle por dinero real O gastar de repente en variantes por dinero real Estos son los mejores 10 dólares Si tú piensas gastar en el juego porque no estás obligado a hacerlo Acuérdate que la carta de Hitmonkey es una carta que después todavía la vas a poder obtener en serie 5, serie 4, serie 3 con los dropeos Así que no es necesario que la quieras comprar Pero si quieres gastar en este juego, si estás pensando... En gastar un dinero en este juego y en este caso son 10 dólares, no hay mejor lugar para gastar que gastando justamente en el pase de temporada, así que ese es el, el aviso y el mejor consejo que te puedo dar, ya que el pase de temporada sigue trayendo las mismas cosas desde la primera temporada de este juego que fue en el mes de octubre del 2022. Y pues todas las cosas siempre son iguales Lo único que varía acá son las cartas Y hasta el momento el valor del pase de temporada sigue siendo bueno Con relación al dinero que estás gastando Así que yo los dejo con esa Los dejo con ese tip para que ustedes O con esa información para que ustedes ya eh, Evalúen y vean si les es rentable o no Pero creo que la carta de Hitmonkey También va a dar mucho que hablar en este metajuego De esta temporada Pero, pero, pero Se puede jugar Ya, tiene. Ok, Aero, no importa, no me molesta eso. Aquí dice que no va a tirar cazar. Perfecto. Ya. Bien, salió todo sincronizadito, viejo. Ay, ay, ay, qué rico. <ríe> ay, qué rico. Qué bonito ganar así, Con las justas, eh. Claro, el problema es que... Yo he lanzado Magneto primero, ¿verdad? Y le muevo... Claro, claro, claro. La jugada ahí está bien. Hemos sacado Magneto primero. Después Taskmaster. Movemos Cosmo. Taskmaster se mama. Polaris. Mira que está bonito esto, ¿eh? Lo vamos a quitar. ¡Toma, perro! ¡Toma! No, viejo <risa> <¡Ay>! <risa> Mira lo que acaba de pasar El mismo Kingpin se puso, se puso liso con los demás, eh Ya, pues viejo, no me digas esa jugada Pues mira, ahí está, ya Así es la magia de Mr. Negative, viejo Let's go, esa es la magia NGT, ese, ¿eh, pues viejo A ver, a ver, vamos a ver, va veamos si es que va a jugar gambito como ustedes me están diciendo Juega o no juega gambito con Amazon Prime nos dieran unos o créditos gratis con variante, ah, sería genial, Uy, no, no si puedes jugar Gambito todavía. Da ¡Ah, madre, oh, me lo merezco. Toma, perro. Toma, perro. Vamos, viejo. Toma, perro. Toma, perro. Mata a la izquierda, mata a la izquierda Mata a la izquierda Toma, ya, ya, ya ganó igual, ¿no? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Toma, perro! Así se hace, viejo Oye, esa es la suerte del mundo, ¿eh? Debo ir a comprarme una lotería ahorita, viejo, ¿eh? Bueno, también está bueno tirarlo acá Muy bien Ese el gomito? ¿Te salvaste solo porque tenía muchas cartas? Creo que sí me salvé porque tenía muchas cartas, creo, ¿eh? Me parece Uy, esto está bueno, no viejo. Si le tiro aero acá, sea lo que sea, le taponeo la ubicación, weón. A la Tabu de Snap para que tengas en cuenta que, que si tiras Galactus estoy preparado, eh. eh. ¿Crees que en el futuro sea posible que haya protección de descenso en otro.? Lo que pasa. Eso es lo que he estado pensando al respecto. Sobre la protección de descenso, como lo vi. Jajaja. <risa> Mira quién te roba los cubos ahora, perro. Tenía Galactus acá, viejo. Cómo le ha dolido perder la huevada acá, eh. Le ha dolido perder la huevada. Mira cómo... Mira ese Rage Kit, viejo. De que sabes que no te sale la jugada y te largas antes de que develes tu carta, viejo. ¿Me hace Snap el perro, viejo? Pero si no puede hacer Galactus a la izquierda. Mira, ¿ve? ¿eh? Bien, bien, bien, bien, bien, me dejó un espacio ahí, perfecto. Toma, perro. ¡Oh! Le salió el tiro por la culata. ¡Uy! Eso, así se hace, viejo. Qué buena cosa con este mazo, ¿eh? Qué buena cosita con este mazo, man. Él va ganando, viejo, pero vale la pena intentarlo de todas maneras. Vale la pena hacer esta vaina Ya, pues hacemos esta huaca Igual sale primero Por favor, déjame hacer el combo No me j con aero ¡Oh! Toma Perro, perro Perro, perro Vamos Toma Perro A su madre viejo, qué bonito Primero debería lanzar esto. Y después debería lanzar esta secuencia así. Porque no, no vaya a ser que le termine dando una carta buena. Imagínate que le tire dando, le dando infinite. Aunque es verdad que Viper puede regresar de nuevo. No, quiere hacer snap. Uy, carajo. Uy. No está mal, pero de todas maneras me asusta un poco eso. ¡No! ¡Oh, ¡Mira cómo pasa la... esta te lo puedo creer! ¡Ay, es la... Este juego! Así que ya saben, estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por las noches. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Cualquier duda o consulta, ahí la dejas en mi canal también. O acá también en el mismo eh, canal de YouTube. Así que ya sabes, te espero allí. ¡Un abrazo para ti!